Estimados colaboradores, esta universidad necesita cambios, necesita mejoras y para ello necesita personas diferentes. No se puede pensar y hacer cosas diferentes si son los mismos los que están dirigiendo la universidad. Por esa razón te pido que votes bien informado, que votes conociendo la trayectoria de cada uno de los candidatos y no dejes que nadie decida por